A ver. <risa> Play. ¡No! ¡Salí, vos estás con la con ¡Qué calentona de amor! ¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofía. Tenemos a Dani y Gigi. Finalmente, Dani y Gigi. ¿Cuántas veces nos pidieron un montón? Esta reacción. Es... Además de una Dios serie mío. que tiene años, años, años, años. Nosotras la empezamos a volver a ver. La empezamos a volver a ver sí, anoche. Sí, de sí, hecho, sí, sí. pero esta historia de estas dos es imposible no verla antes. Así que, Para. suscríbete al canal. Prende la campanita, activate las notificaciones en el teléfono, así te enterás de todo lo que hacemos todo el tiempo, que es un montón. De verdad que es un montón por semana. Así que, Activate las notificaciones Y además Te podés hacer miembro del canal Miembro, miembro, miembro en Lo que vos quieras Hay tres tipos de membresías Para todas las personas Todos los bolsillos Y hay diferentes cositas Que podés ir adquiriendo Con cada membresía Y bueno Que el contenido Siempre, siempre, siempre Va a ser gratuito Pero las membresías Nos ayudan un montón A poder seguir creciendo Invirtiendo en equipos Invirtiendo en personas Que nos ayudan A seguir creciendo En diseño gráfico En luces En, en mil millones de cosas Y además Obviamente Sinceramente Vos querés contenido de calidad la membresía nos ayuda a crear yeah. el contenido de calidad que ves todos los días, porque querida. Y si querido, no te acordás de ese contenido de calidad, te voy a dejar acá una tarjetita con una lista de reproducción con todas nuestras reacciones para que si tenés un día de mierda te las veas de punto A a punto Z, mira. Y si no es eso, te dejamos otra tarjeta para que veas nuestra historia de amor. Bueno, nada, cuánto chivo amamos. ¿Cuántas tarjetas? Nos amamos no, tantas Está bien, tarjetas. pero para que vos te, te sigas entreteniendo. Sí, porque en definitiva estás acá para pasarla bien. Totalmente. Estás para que, pasarla bien. Eh, así, Se arranca esta reacción, Gigi y Dani. De Generation Q no dijimos que. Sí, el Exactamente. Bueno, ahí vamos. Generation me salió. Sí, te iba a decir. Generation. Esta escena estuvo en la reacción de ellas dos. Y le toca el Toto y todo. Okay. Hello. Que by the de Te voy a dejar con una tarjetita para ver solo esa reacción. Si la que La reacción de quién. Es Beth y Gigi. Uy, So guacha, so, watcha. No. so ¿Te Sí, puedes so watcha. So watcha. ¿Te puedo decir algo? No te okay. lo dije para que no Creí que ibas a decir algo gracioso por eso Pero no, me cagaste, creí que ibas a decir algo divertido No sé, me pareció que ibas a saltar con algo De las tuyas, de las tuyas Yo creí que ibas a decir algo como Sí, o eso, como que ibas a tirarte algo de esas cosas Que tirás graciosa, bueno, dale va Bet Porter Bienvenido Oh, el padre. Sí. Mm, claro, la tiene entre, so entre cejos, total. Porque la afanó a la hija. O sea, sonó <en> mal. <tose> <tose> <tose> <tose> le tiro girl, le tiro título, le tiro título. Sí, que ya son novias, son novias. Okay. <tose> como que tira mucho beso, ¿no? Eh, eh, Gigi es como... Gigi, yo ya vi en varias escenas de ella. Ella es impulsiva. Sí, total. Muy, muy buenas manos. Mm. Y I sí, sí, es parecida, a Son sí. muy iguales. tienen algo. Sí. Shall okay, así se conocen. Bueno, amor, se viene una cena romántica. Ah. Se viene la cena romántica entre ellas, luego va a pasar el día juntas. Okay. Sí. sí, claro. <risa> no. Nah. <risa> Ay, es la parecida amo. A Emma Watson. Para, no, Emma, amo. Digo, Emma, Emma Watson, es parecida no sé yo, a Harry lo, que amo, lo que amo, es que se le cagó de risa en la cara. Eso es lo que amo. jared, más lesbiani Más lesbiani A ver. Lesbian. That's uh, interesting. A date. Pido, ¿qué no entendiste? A date. Okay, okay. Can I... No, no, oh. nene, no. Join you? Típico, típico de hombre sexualizando. Ah, me encanta el subtítulo. Asumo que lo manda a largarse en farsi. No, no, sí, porque amamos a ¿Qué, esta qué persona. ¿Qué fue lo que dijo? No sé, para mí le dijo desubicado, tomate No somos, las lesbianas no somos un juguete sexual de ningún hombre. Estamos hartas de que nos sexualicen y que piensen que nos falta algo. No, mi amor, estamos muy bien sin ustedes porque saben que a los hombres. Burro, que te vas a la... Co de tu madre le dijo... ¡Burro! ¡Le dijo burro! ¡Sorry! Claro, eso sí también siempre. Estamos en una cita, es fácil. Um, yeah, yeah that was fast. Pero que tía no es tremenda la Gigi, ¿eh? ¿Y la Dani? Dani nunca bueno, Para de Dani trabaja con Bet. Es que a Dani la Beth. hemos visto, no no. Y Dani trabaja con Bet, Malísimo. Dani, es la jefa, es la novia de la jefa. <risa> está reconfundida igual para mí Dani, no entiende nada. I'm really I'm really happy for you, Bet. She is an amazing woman. bien está, el... está bien, está bien lo que está haciendo. I'm glad that she found someone who's kind and funny. y just y just terrible Terrible, muy incómodo la verdad. Sí. No, no, no. It's just I'm just not sure it's ¿O se le cuenta? No, no, tremenda. No, cero código. Conozco eh personas así. Sí, vos sí conoces. Conozco muchas personas así. Cero, código, cero código. No eres. Shit. Sorry. I shouldn't say anything. No. ¿Cómo le puedes decir a alguien que trabaja para tu pareja Malísimo. o con tu pareja? ubícate Le puedes decir algo así Me parece de cuarta De cuarta, de quinta, de sexta y de sí, total Ok, Dani le compra, termina comprándole la casa a Gigi Porque viste que Gigi es bienes raíces Entonces ahora ya se tomaron un vinito, pasó de todo y... Gigi ve, te atiende la casita <risa> amor, Gigi te atiende todas las casitas Es una desubicada todavía No, no bueno, manejarla. pero está en eso La bienes raíces se llevó la casita para todas partes sí, Eso sí, eso sí Bueno, ella es una persona activa eh. Es activa mm. ah, No, no Things are um, different lately. They all still live together. I'm pretty much the odd man out. I didn't want to have to pick sides. ¿Está de su relación que I miss him. Ay, mm. oh. oh, pobre. Have you told him that? Oh my god, you started to sound like Sophie. <laughs> no, I'm not. Y Sophie likes la ex de ella. La ex. Okay, sí, se es pelearon. la ex okay. se pelearon. You just don't have anything else to compare me to. There's mm. And just Sophie or not. Dios, se hace la experimentada, le voy a pegar con la pava Me está cayendo mal. Le voy a dar en la porque a nosotros nos cae bien Sophie. You see. I promise. Ay, ¿qué te hace la gata? Salama, se hace la gata. Te lo digo en zaradí. Salama, Faradi, Salamaska, espilla. Are you hitting on me? A mí, a mí, a mí, tipo ubicate. No des vuelta. A ver. No. No me banco con la gente que hace eso. Te, tipo, que la te tira todo sí. y después... No, de ninguna manera. ¡Hacete cargo! No creo... I <risa> don't Ok, but you're not sure. Ay... I like your energy. Igual me gusta porque Dani pone las cosas en su lugar. Sí, es... me, me parece más transparente. La pone en su lugar. La otra es traicionera. <risa> I don't know what that means. Sure you do. Ay, pero... It's what you're feeling right now. I'm good at that. That makes one. Pero si sí están reflejando las dos igual, eh. Da <risa> ah. no, igual. Qué asco. No, me gusta, no me gusta la gente así. Sorry. Qué chota. Malísimo, nena, malísimo tu actitud. Everything okay? Bueno, listo. No me gusta esta actitud para nada. No me pero está bueno, gustando. Para que eh... no hemos terminado. Para que capaz cambia? cambia. Yo no ¿Cambia? creo. Decir que no, no. No. no, no. A mí ya me, me la baja. No me verla con ella, todo no me va ni. No te uh... va. No. Ya no está. te va para nada. Para mí no voy a ver. Ok. No voy a hacer tanto. pero ok, ok, ok. okay, okay me okay. conozco. No me gusta la gente así. Ok. Bueno, situación. Resulta que están Gigi y Dani que van a una fiesta luego de ese coqueteo, flirteo que tienen. Van a una fiesta, se encuentran con sus ex que son Beth y Sophie. y básicamente bueno, pasan sucede esto como súper incómodo en el medio Dani se pelea con beth porque trabaja para beth y beth le dice te voy a hacer mierda te voy a reventar básicamente entonces si sí, no vamos a spoilear eso pero entonces qué pasa Dani va a buscar la Gigi en estas circunstancias en esta situación ok porque además Gigi y beth también se pelearon entonces va a buscar en esta situación y ahí viene la escena uh -huh. a lot more than I la, es necesario recibirla así en pantufla I couldn't ask that. Okay. Ah, no, no está flirteando. Claro, le cayó. Ahora no me acordé, le cayó Or la casa. La casa. No está bien también. Perdón, perdón. La estaba juzgando al pedo. She seemed like she had something going on. Hmm. Bad timing. Yeah. Exactly. Okay. And I saw Nat y Alice. Uh -huh. Nat, Nat and Alice. Oh. I mean. Ah, uh, sí. Who are you? You Y porque <laughs> sí. Porque sí, ya sabemos por qué. I'm sorry. Sí, no, but... that is such an exaggeration. I know. I know, but Pero aparte ¿qué te importa O sea, su vida. You? I'd like to think so because... ¿Vos podés confiar en alguien que estaba con Beth y te echó los galgos a vos? No. Estás mal. Estás preguntando muy mal, Dani, sorry, que te diga. He hurt. ¿Qué ¿Ah? ¿Es esto real? No. Mal augurio que llueva Muy buen augurio. Vos porque no la querés a Gigi. No, me parece choc. <risa> ahí, <¡Ay>! linda. ¡Ay! <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, no, estás ahí, ya está, entra. <risa> no, sí. caliente vos querés que entre y te la querés zarangandunga mentira estás caliente Escúchame, déjame en los comentarios hasta acá, por favor, necesito saber. ¿Le crees o no le crees? A mí, a ver, si la viste, no me spoileas. A favor. mí me parece que sí, es real. O sea, para mí me no parece que puede ser nada real. Las personas pueden cambiar. Y que no importa lo que hiciste hasta ayer, si realmente capaz le movió el piso y realmente quiere cambiar y quiere ser diferente. Capaz estuvo trabajando en ella. No se sabe, mime. Yo creo que no. Creo que este personaje es un personaje que es Bouncer. No sé. Sí. A mí es una pareja que me encanta. Sí, bueno. A mí no me gusta que la engañen a Beth. Con bet no se metan. Bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, también no Beth sé qué hizo bet igual. Claro. no sé qué habrá hecho bet claro, igual. Mimi. Beth, no sé si pongo las manos en el fuego por vos mimi, ahora. Que lo claro, pienso. te estás perdiendo todo una gigi parte Pero gigi es tremenda. Hi. Ah, listo, la va a ver. Se sí. viene y se viene sí. la primera vez. Vean a ver. son mis enemigas, sepanlo. Wow. No, no, no, no. Divis. Al margen de bet igual, por favor mira la escena y te juro que está buenarda. Bueno, déjame que mira yo esto. la transite como la quiera transitar. Si, sí, sí. déjame. Mira. Si me gusta, me gusta y si no me gusta, no me gusta. Ah, bien. Little, yeah. Me gusta mucho la música. <ríe> la música está muy bien. Ah. So far no hay nada nuevo, nada nuevo. Dale. Me está convenciendo. Creo que me convenció. A ver. <risa> ¡No! Salí, vos estás con las tontas del amor. Estás con las cheaters. Vení, estás con las cheaters. No, no, no, soy con las cheaters. Pero sí. es una muy buena ¿Estás escena Estás con las haga. No me gusta. Esto. mal augurio. Que para que vean, Check me acaba de sacar los brazos y me ignoró mi beso. Me acaba de rechazar Porque mi beso. Porque estás con las cheaters. Me acaba de rechazar vos mi beso. Vos estás con las cheaters. Qué genial la directora como mandó ese fuera de foco y de repente foco. Con esa lámina. Qué buen culo. me doy cuenta de algo. La altura. Se le acaba de risa. iba a decir algo. <risa> el personaje este todo el tiempo la, la muestra ahí abajo. Es como que es, es la come coño. La le gusta, le gusta, le gusta. <risa> le gusta, le gusta, le gusta la casita. Ay. Bueno, si quieren que sigamos reaccionando a esta pareja Bueno, en realidad Hashtag indignada Si estoy. quieren que sigamos eh, reaccionando a Elwell Generation Q Algunas parejas de ahí nos dicen, nos cuentan De todas maneras estamos a la espera de la próxima temporada O sea que en eso estamos ¿A vos te gustó? ¿No te gustó? Estoy con sentimientos encontrados ¿Por qué? Ya te lo dije Porque a mí me la baja el cheater O sea, que estés cagando una persona para poder vos tener otra historia Deja a la persona y hace tu historia Pero para ellas están juntas una vez que ya se separaron Ah, eh. bueno, está bien, pero antes le faltó el respeto. Sí, porque Gigi le faltó el respeto flirteando. Para mí también le faltó el respeto. Además pero... no, si se besaron cuando estaban en pareja. No, no. Sí. La cagó a Beth. Para, hagamos así. Gente del público, confírmennos, porque yo estoy segurísima. Para mí la cagó. Para mí Beth y. Y si no la cagó, le faltó el respeto. Sí, está bien, eso sí, pero bueno, para mí no la traicionó. No la, para, no para, mí la sí. bueno, para mí sí. Listo, dejémoslo ahí. Déjame en los comentarios. Dale, chao.